Alba. Alba. Alba. ¿Qué pasa? ¿En qué mundo estás yo? No te llamamos, tío. No, nada, perdóname, que estaba pensando en una cosa. ¿Y qué es? Júntame y te he dicho nada. Ahora te digo, vámonos. ponemos hola María, ¿Cuál es mejor poner querida presidenta. Bien, aunque somos un niño y una niña de 12 años y formamos parte del órgano de participación de infancia y adolescencia de Mendavia, nos preocupa el medio ambiente y tenemos muchas ideas que contar que pueden mejorar nuestra tierra. Hay más niños, niñas y adolescentes que les gustaría contarte sus ideas. eso? No lo sé. A ver. ¿Vosotros creéis que eso nos dará a conocer como órgano de participación infantil y adolescente de cintrónico y que encima se nos escuche? Estoy convencida de que nos van a escuchar. Crucemos los dedos. Estamos muy contentos de poder conocer a otros niños, niñas y adolescentes que pertenecen a órganos de participación de Navarra. ¡Cómo mola! Y serán baluarte. Yo nunca he estado allí. Me han dicho que participaremos en meses de trabajo con parlamentarios y parlamentarias. ¿Será verdad? El guía y da un poco de susto, pero es una oportunidad para los órganos de participación de infancia y adolescencia. Queremos estar presentes en las cuestiones que nos afectan, en este caso el medio ambiente. ¡Yo tengo un rato Oye, que se nos olvida, nuestro ayuntamiento junto al de Mendavia forman parte de las ciudades amigas de la infancia de Necer. Suena bien, entre todas y todas podemos mejorar nuestro bienestar. Esperemos que esta viernes llegue a nuestra querida presidenta María Chivite. Venga, lanzémoslos con todas nuestras fuerzas. Vamos. Lo hemos cumplido. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.